Thank mm -hmm. you. Pienso en cada error y me doy cuenta de las cosas Rectificaron que sea tarde o sea en prosas Más vale intentar y perder a quedarme sentado a Esperar si vas a responder Ves como la vida nos castiga sin piedad Oportunidades por el orgullo quedan atrás Hoy te vas y no sabes el vacío que me dejas Pero sonrío porque cada historia deja amor Aleja, Dejaré huella de que un día nuestro amor No fue solo de este loco sino de los dos Quizás adolorido pero siempre esperando el tiempo para decirte lo que siento es. Ve más que nunca recuerdo las risas, las sonrisas Esos besos sin prisas que viajan con el viento Quizás mi cabeza analista echa trizas Cosas que tuvieron solución y no quise ver en el momento Acepto cada error, pero tú también Acepta que te hacía feliz cuando nadie más lo hacía No sabía que tu amor, no sabía que tu amor Venía con la fecha vencida Y si me dio al lado, no amarte de seguro lo haría, somos dos piezas perdidas buscando encajar Vuelve mi mundo, no existe si no estás ¿Y si me dieran la oportunidad de amarte? De seguro lo haría, somos dos piezas perdidas buscando encajar Vuelve mi mundo, no existe si no estás